Bueno, es que la estamos hoy en La Bastida recordando a las más de 12 personas de distintos pueblos de la Rioja que fueron fusiladas en 1936. Durante demasiado tiempo esta fosa ha estado olvidada. En 1980 vecinos y vecinas de las localidades cercanas sacaron los cuerpos de aquí en una iniciativa ciudadana de recuperación de la memoria. Llevamos mucho tiempo exigiendo a las instituciones que se resignifique este lugar como un lugar de memoria, como se merece las personas que aquí fueron fusiladas y en su memoria para que su nombre no se borra la historia también. Presentamos una iniciativa del Parlamento Vasco que pudimos aprobar y esperamos que el gobierno vasco cumpla con esa iniciativa y en las próximas semanas pueda colocar aquí, significar este lugar como un lugar de memoria, la memoria de, la, de las personas que lucharon por la democracia y por la democracia. Buenas Compañeros y compañeras, estamos en la carretera de La Bastida, Rivas de Tereso... ...para homenajear y reivindicar que este es un lugar de memoria... ...en el que fueron asesinadas varias personas de distintos municipios de La Rioja... ...aquí en territorio de, del País Vasco... ...y consideramos que es importante el realizar estos actos de reconocimiento para reivindicar eh, una cuestión elemental que es verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del fascismo sean de La Rioja, del País Vasco o de cualquier lugar de, de España, de Europa y del mundo.